¡Hola, amigos! ¡Buen día! ¿Cómo están? Me imagino que bien, ¿no? Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. A Dios no, a las brujas de Dios. Porque yo soy una bruja y ustedes son humanos. Y ustedes como le dicen Dios, le dicen Dios. Y yo le digo gracias a las brujas de Dios. Porque somos brujas acá en este mundo de brujas. Mi mamá también es bruja, por eso nací siendo bruja. Si no, sería un humano o oh, humana. Pero gracias, gracias a las brujas de Dios... Soy una bruja. Ah, sí, así, oh, así, oh, así, oh, así. ¿O no, amigos? Me imagino que están pensando. Pero como no son este, brujas, algunos, les voy a enseñar cómo este ver el mundo exterior. Acá es de noche. ¿Ven? Entre... Está calorcito. No es verano, pero es... hay mucho calorcito. ¡Wow! ¡Miren qué lindo se ve! ¡Wow! Y vieron que es de noche por el mundo de las brujas y de los brujos que somos malos. Bueno, acá tengo a mis peces. Peces embrujados. Creo que no los vieron del todo. Pero ahí van y no sé si los ven. Y acá tengo otro campo. Está loco. No está empachado, pero está loco. No. Ahí está. Ahí está, normal. ¿Okay? Es difícil enfocar. No se puede y no sé. No sé qué pasó. Bueno, bueno, amigos, voy a hacer que el celular se mueva para todos lados. A la una, a las dos y a las tres. No lo muevo yo, ¿eh? Se mueve solo, ¿eh? ¡Ping! ¡Se paró! ¿Oyeron? Bueno, amigos, adiós.